¿Has notado cómo responde tu cuerpo ante estímulos sexuales? A estos cambios físicos, psicológicos y emocionales se le conoce como respuesta sexual humana y se puede experimentar ya sea como una autoestimulación o en un encuentro erótico sexual. Juan Luis Álvarez Gayun propuso que los seres humanos la vivimos en seis etapas. Empieza con el estímulo sexual efectivo. Lo primero que debes percibir son estímulos que consideres eróticos a través de tus sentidos, fantasías y recuerdos. Posteriormente se presenta la excitación, una etapa muy visible, ya que se observa en la erección y lubricación derivada del aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial. Si la estimulación continúa presente, la etapa de meseta se experimenta como una excitación muy intensa, acompañada de un alto deseo de penetración, líquido preeyaculatorio y una necesidad de no parar. Finalmente, Toda esta energía sexual que se ha acumulado se libera en la sensación de placer llamada orgasmo, acompañada o no de la eyaculación, de acuerdo al sexo y características específicas de cada persona. Al periodo de relajación posterior se le llama resolución, caracterizado por la pérdida de erección y lubricación, estabilidad de la frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial. Por último, se le llama periodo refractario, al tiempo de espera que se requiere para tener una siguiente respuesta sexual, esta etapa existe en los hombres y personas con pene, y el tiempo aumenta de acuerdo a la edad y sus condiciones de salud. La vivencia, el tiempo e intensidad de la respuesta sexual varían en cada persona y las situaciones en que se presenten. Conocer tu respuesta sexual te permitirá mayor autoconocimiento y placer, ya sea a solas o con quien decidas compartirte.